No, usted está, no, porque hay vez para arriba. Señores, en otro ámbito, yo tenía mucho que no hablaba de este señor, en otro ámbito, el Pachá quiere el gran soberano, y ese hombre está pensando en eso. El comunicador controversial, animador Frederick Martínez, el Pachá, dijo ser merecedor del gran soberano de los premios soberanos al celebrarse este mes de junio en, en el Teatro Nacional, por entender que posee los méritos suficientes en la Comunicación para recibir el máximo galardón que entrega la Asociación de Cronistas de Arte. Frederick, de manera oficial, tiene sus 30 años en los medios de comunicación, iniciando en Santiago con eso San Javier el Cocodrilo y siguiendo con proyectos propios como Ritmo del Sábado en los 90 y luego llegando a trabajar en Estados Unidos con la cadena Univisión y Telemundo y con la emisora La Mega. La carrera del Pachá incluye en estos 30 años. Los espacios, los Foques Radio Show, El Pachá Extra y El Pachá por el Mundo. Este último por YouTube. Señores, el hombre quiere. El hombre quiere. El gran soberano. El gran soberano. ¿Piensa usted que Frederick Martínez, el Pachá, merece el gran soberano? Flaco, ¿qué tú piensas de eso? Está ¿Eh? Él. Dice el papi Juan que no, que tiró su cara al profesor. 809-725-0505. Interactúe con nosotros. Denos su opinión. Oh, si merece... Oh, si merece nuestro hermano Frederick Martínez el Pachá, el gran soberano. Sí o no. 809-725-0505. Comuníquese con nosotros. Y usted puede interactuar y decir por qué él se lo merece o no. Para mí hay que darse ya porque muchachos... ¿eh? El gran soberano que él quiere. No es soberano. Es el grande, el gran soberano. ¿Eh? Ay, ay, ay. Dice papi Juan que darle eso va a hacer un daño. no porque... Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo lo quiere el pachá a su manera. El pachá tiene que bajarle un poquito, sí hello buenas? Buenas. Se buenas, merece. Buenas. Se merece el pachá el Gran Soberano. Sí se lo merece por los años que tiene trabajando. Por, por, por el fajador que es así es se lo merece hay 809 725 0505 merece el pachá. Hello buenas? Merece Hola. El, merece el pachá que le den el Gran Soberano. No, no, no, no, no, no merece. Eh, falta ética y profesionalidad. ¡Ah, bien, bien! Bien, lo dijo bien. Ahí está, ética y profesionalidad. 809-725-0505 merece, Frederick, el pachá, que le den, que le otorguen el gran soberano Dígame usted, 809-725-0505, Gasol, ¿usted cree que hay que darse lo hay? No. Y rápido. Y rápido, que lo dije y no me lo dejó terminar. No, no, hay que. Sí, hay que dárselo. Si sí, se mantiene a raya, sí. Hello, buenas. Hello. Sí, buenas, yo estoy llamando a la compañía de Telenor. Sí, buenas a su orden aló se fue la <ríe> <ríe> señores estamos, estamos hablando con el pachá está usted de acuerdo que le den el gran soberano 809 725 -05 -05. Sí. Sí. si si yo el otro. si él yo, yo pienso que si él se maneja un año tranquilo Haciendo su trabajo pueden darle soberano, pienso yo el gran soberano. Si no pone a estar político. Sí puede ver esta <risa> puede vernos después que terminemos por Telenor con deo síganme en Instagram netoflow 56 tengo problemas con las redes porque perdí todo mi contacto y toda la clave y estoy, estoy en el aire estoy en el aire que perdí todo ya ustedes saben y si no les respondo por ahí te hace tranquilo. Sí, yo creo que lo debe dar por un año probándolo. No muchachos, eso, eso cuidado, estoy en familia, que el tipo, el tipo está mencionando mucho a batería, ¿eh? ten cuenta, que soy. Señores, llegamos al final del programa. Mañana es otro día.